Puede dar varios puntos, vale, por pues si acaso. Sí. Tú usas mucho moito... la industria automovilística. A mira, mira! viene que se ve. Sí, sí. Ese es mejor ahí arriba. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. está quente. y entonces vaya a soldar más rápido. Ah. Yo creo que no unido, eh, no unido, no llega, eh. No anda da unido de todo, eh. No. No. ¿Te parece? Ay, no, es que no. Ah, ahora sí, mira. Aquí sí que se ve que está Ay, unido, eh. Entonces, a veces nos no me cuidado. Todo por lo bien de educación. Ah, ahora sí. ¿ves? Ah, muy Bien. Eh,